Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. ¿Cómo les va? Bueno, queridos. Eh, hoy vamos a hacer un video que tiene que ver con... Como siempre, a mí me llegan cosas en base a la relación buena que tengo con ustedes del otro lado. Y hoy me ha tocado el tema de lo que tiene que ver con el eh, pase de batalla. Bueno, aparentemente Wargaming, eh, a través de su juego, World of Tanks, que bueno es el juego que todos jugamos básicamente está probando justamente en su common test en su servidor de prueba podríamos decirlo así eh, el hecho de acá les muestro el hecho de poner lo que sería eh, este pase de batalla bien muchos de ustedes Paren que baja la música me está rompiendo los oídos bueno ahí va. Eh, Muchos de ustedes jugarán a otros juegos en los cuales seguramente deben haber mmm, pases de batalla y demás. Bueno, justamente Wargaming está tratando de ver qué onda, de probar a ver qué pasa. Si puede llegar a implementarlo acá, bien. Eh, bueno, ahora vamos a leer lo que nos dicen de manera oficial, digamos, ¿no? en la página. Eh, y después vamos a ir a meternos directamente a zambullirnos, como si fueran dulce de leche, pero no, no. Vamos a zambullirnos directamente... Eh, vamos a saltar del trampolín para meternos en este common test Para ver qué onda justamente Y ver eh, de qué manera ellos llevan a la práctica Lo que nos dicen acá en la eh, página de World of Things Bueno amigos, tercera prueba común de la actualización 1.8 esto, eh, esto fue en el día de ayer, ¿bien? Entonces, eh, perdón que dije ayer La otra vez se me quejaron porque así No quieren que hable más ayer ni pollo ni nada de ese tipo de cosas Pero chicos, déjenme hablar como yo quiero, por el amor de Cristo Bueno, eh, sean los primeros en probar la nueva temporada de una actividad basada en el progreso Comandantes, en progreso Pase de batalla es un evento de larga duración O sea, tengamos en cuenta que pase de batalla es un evento de larga duración En el que se podrán obtener un montón de premios valiosos para participar en pase de batalla, solo tienen que jugar en batallas aleatorias. Como siempre, digamos, no hacen un evento extra, com comas. Como siempre, se basan en las batallas aleatorias, con la excepción de las grandes batallas, en vehículos de nivel 6 y 10. La primera temporada de pase de batalla estará disponible durante la prueba pública, o sea, en el Common Test, solamente para llevar a cabo pruebas preliminares. Los sistemas de progreso estándar y progreso de élite, sus valores, sus recompensas y varias características que son relevantes a los cambios aplicados a la prueba pública, quizá correspondan con aquellos que aparecerán en la versión definitiva del evento, como tal vez no. Puede que sí, puede que no, ¿ok? Bueno, vamos a ver, ¿de qué manera funciona o cómo funciona? Mm. Den lo mejor de ustedes mismos, como siempre, y consigan puntos de progreso que aumentarán su etapa del pase de batalla, de paso, dicho sea de paso, quería agradecer a Miqueas porque me pasó esta info, yo no estaba muy al tanto de esto, por eso, a colación de eso es que al principio dije esto, de que la info me llega a través de ustedes, así que bueno, gracias Miqueas. Eh, cerrado esto dice, su etapa del pase de batalla de forma automática, mm, Ok. La cantidad de puntos que ganen dependerá de la posición que alcancen en la tabla clasificatoria de su equipo según XP obtenida al finalizar la batalla. La cantidad de puntos que generen dependerá de la posición que alcancen en la tabla clasificatoria de su equipo según experiencia obtenida al finalizar la batalla. Ok. Tres puntos. Mejor de los mejores 10. te van a dar tres puntitos. Condiciones de obtención, perder una batalla o empatar. Si estás entre los mejores 3, te dan 5 puntos. Si perdés o empatás. Ahora, si estás entre los mejores 10 y ganás, te dan 5 puntos. Y si estás entre los mejores 3 y ganás la batalla, te dan 7 puntos. Bueno, eh, habrá una cantidad específica de etapas del pase de batalla y obten obtendrán valiosos artículos para el juego al alcanzar cada una de ellas. O sea, cada etapa va a traer premios. No perderán una etapa que ya hayan alcanzado. Independientemente de su rendimiento en batalla. Es decir, una vez que conseguiste una etapa no vas a ir cayendo si eh, mermas en el rendimiento. Si bajas tu rendimiento, quiere decir. O sea, para ser claros, ¿no? O sea, mmm, jugaste bien una semana o una etapa mejor dicho, jugaste bien una etapa y después en la siguiente etapa mmm, tal vez no tenés el mejor rendimiento o sea que empiezas a jugar mal o tenés malas batallas o malos resultados independientemente del equipo porque acá el equipo si bien tiene una, una importancia pero no es lo más importante fíjate que estar entre los mejores tres siempre te hace sacar buenos puntos entonces si ganás buenísimo, pero estar entre los mejores de tu equipo según experiencia <coughs> ya es un golazo porque te dan o 5 o 7. Joya. Eh, bueno. Habrá una cantidad específica de... Bueno, lo que dijimos. Mm, Todas las recompensas otorgadas durante la prueba pública no son definitivas. Ok. O sea que pueden reemplazar. Y se reemplazarán por premios técnicos. Podrán conseguir equipamiento de recompensa, un nuevo tipo de equipamiento estándar especial junto con otros premios de valor. Sus características se pueden mejorar hasta el nivel del equipamiento mejorado Y podrán desmontarlo de su vehículo con oro, no bonos Como harían con el equipamiento estándar Solo podrán conseguir una cantidad fija de puntos de progreso en cada tanque En función de su nivel Cuanto mayor sea el nivel, más puntos podrán conseguir Ok A ver, déjenme ver una cosita que yo estuve jugando... Acá está, perfecto. Se los voy a mostrar. Voy a tratar de traducirles esto de manera más eh, concreta, podríamos decirlo. Bueno, sí, de manera más concreta, miren. Vamos a hacer esto. Yo jugué una partidita con el Badger recién. Para probar un poquito cómo era esto. Eh, y terminamos, bueno, primeros, ¿no? Entonces... Fíjense que terminamos primeros y fue una victoria, ¿ok? Entonces nos tiene que dar, eh, terminamos entre los tres primeros, nos tiene que dar 7 puntos porque fue una victoria acá está, ves, que ves el butcher y dice 7 de 30, es decir con un tier 10 nos da 7 de 30 después jugué otra, una, una partida también con él, y ese 7 jugué espantoso bueno, y me dieron 5 puntos eh, me dieron 5 puntos ¿por qué? porque fue derrota, no sé qué hice en esta partida, a ver, déjenme ver un segundo vamos a analizarlo juntos eh, no me voy a poner colorado por lo mal que jugué. Ah, no, fue victoria. Fue victoria. Pero a ver cuánto hicimos. Claro, hicimos 2000 de daño. No fue, no fue mucho. O sea, estuvimos entre los 10 primeros y fue una victoria. Entonces nos dieron eh, 5 puntos. Ok, y seguimos sumando Ves que la barrita se va llenando de a poquito. Ahí va, acá estamos en Battle, Pla en Battle Pass. ¿Ves? Acá tenés los, los premios. Los primeros 20 puntos te dan... Eh, un día de cuenta premium después que te dan 100.000 o 100, no sé bien cuáles cuál serían los premios pero bueno, la cuestión es que acá después tenés eh, lo que es el base reward, eh, rewards o sea eh, premios base, podría ser recompensas base y después tenés improve rewards o sea las eh, mejoradas las, las recompensas mejoradas, podríamos decirlo así eh, y después también creo que hay Misiones de Bueno, acá también tenemos unas misioncillas Que vamos cumpliendo a medida que vayamos Y nos dan bonos, eh, reservas personales Gana 500 de experiencia base Causa daño a 7 vehículos Y estar entre los 3 mejores que ya le hemos cumplido este, Menos esta le hemos cumplido todo en dos batallas Así que no es tan difícil tampoco Y tampoco es que yo sea un erudito En la materia de World of Tanks Bien chicos, o sea Eh bueno, como dijimos. Nada, me colgué. No, estaba pensando por qué tengo menos puntuación acá que mi cuenta tradicional. Pero bueno, no sé. Eh, ¿Qué iba a decirles? Ah, bueno, vamos a seguir leyendo entonces lo que tiene que ver directamente con el, con el evento, ¿no? A ver, vamos a seguir. Como les dije recién, entonces vimos que... Cada tier va teniendo una cantidad de puntos distintos Otra cosa que quería mostrarles Que no les mostré Que en realidad eran las dos batallas que jugué Fueron de tier 10 ¿okay? Entonces, si Nos fijamos bien en otros tier Por ejemplo En tier 8, 0 de 20 O sea, podés llegar hasta 20 puntos Tier 10, 30 puntos máximo eh, Tier 6, 10 puntos eh, Tier 7 serán 15 Supongo, no sé Ah, 20, mirá, también. 20 puntos. Okay. ok. Ok, ok, Tier 5, no participa directamente. Tier 6, 10 puntos. Tier 7, 20 puntos. Tier 8, 20 puntos. Tier 9, 30 puntos. Y tier 10, 30 puntos. ¿Listo? Aclarado el punto ese que habíamos eh, visto. Nos vamos directamente a eh, la info de la página de WOT. Bueno, recompensas y compra del pase de batalla. Vamos a ver cómo lo podemos adquirir al pase de batalla este. Está bueno, está interesante. A ver, vamos a ver. Recompensas y compras del pase de batalla. En cada etapa hay dos paneles de recompensa disponibles. Uno base y uno mejorado, lo que habíamos visto recién. Eh, base Rewards, eh, Improved Rewards. Para obtener las recompensas mejoradas, o sea, las improved, tendrá que comprar un pase mejorado, un artículo especial con el cual ahorrarán tiempo y esfuerzo. Está disponible a cambio de oro en el cliente del juego. Cuando compran un pase mejorado recibirán recompensas mejoradas en cada una de las etapas. Asimismo, obtendrán premios mejorados por las etapas completadas de forma instantánea. Vamos a ponerlo en práctica. Eh, vamos a hacerlo directamente en el campo de batalla Es decir, eh, en este caso no campo de batalla Propiamente dicho, pero sí en el cliente del common test Entramos acá, nuestro a el unito que tenemos ahí arriba Que recién empezamos Vamos a purchase, improve, pass O sea, comprar, pase mejorado Y le ponemos, ¿qué cuesta? Uno de oro A ver, tenemos 18.800 18.700, uno de oro Bueno, joya Congratulations! Now you will receive both base and improved rewards for the compl completion, completion of each subsequent stage. Bueno, que nos van a dar acá esta vez. Ahí se abre esto. Y si ganamos, nos dan este este premio, que sería What Premium Account. ¿Y qué más? Y los libros estos de Personal Training Manual. El de 850.000. ¡Ojo! No está nada mal. No está nada, nada mal. No creo que valga, sinceramente. No creo que valga. Ah, for the stage. A ver. Por chase. No creo que valga. Uno y dos de oro, me parece. Supongo. Afirmativo. Claro, vas comprando las etapas. O sea, tenés que ir pagando con oro etapas. Por, men por lo menos, aparentemente, sería así, ¿eh? eh... Bueno, perfecto. Eso quería mostrarles por ese lado. Entonces, ahora sí, vamos a seguir con eh, lo que nos dice Wargaming. Eh, si bien las recompensas de esta actividad durante la prueba pública pueden no corresponderse con las recompensas obtenibles luego de su lanzamiento, podremos, podemos ofrecerles un pequeño adelanto de los premios del pase de batalla. Uno de los comandantes únicos. Hasta dos formidables estilos 3D. Uno de dos comandantes únicos Ok, habría que ver cuáles son Los nombres de los comandantes y las descripciones de los estilos no sufrirán cambio tras el lanzamiento O sea, una vez que lo lanzan, queda así Durante la prueba pública habrá dos tanques especiales Con los que podrían conseguir más puntos que con los demás El 277 y el Super Conqueror Ok, o sea, hay que jugar con estos dos No sé por qué, la verdad Uh, al avanzar por el progreso estándar tendrán la posibilidad de obtener cualquier estilo y cualquier comandante Quienes tengan el pase mejorado también podrán conseguir el segundo estilo Si compraron un pase mejorado bastará con que escojan el tanque cuyo comandante les guste más Más adelante recibirán el segundo estilo, bla bla bla, bla. A ver, sistema de progreso de élite. Después de completar todas las etapas de progreso principal comenzará el ascenso por el progreso de élite O de Elite, o de Elite en el que se encontrarán recompensas adicionales. Además, y por primera vez, World of Tanks conseguirán una insignia dinámica cuando alcancen la etapa final del progreso principal que indica la etapa del pase de batalla en la que se encuentran. Esta será una marca de honor con la que recordar a los demás jugadores que ustedes son una fuerza imparable. Bueno, eh, la insignia dinámica... Más que una fuerza imparable, y una fuerza que pagó. ¿no? Que puso oro... La insignia dinámica no se aplica automáticamente. Tendrán que colocarla en el tanque seleccionando de forma manual en la ventana de estado de la cuenta. Ok. Sí, como todas las insignias. Tenés que elegirla y ponerla. Bueno, ahora vayan y prueben estos fantásticos cambios eh, ustedes mismos. ¿Cómo funciona la prueba común? Bla, bla, bla, bla. Prueba común, bla, bla, bla, bla. bla. Bueno, a ver. Prueba común, ¿cómo funciona? Acá te dice lo que puedes hacer. Guía para las pruebas públicas. Prueba pública. Más sobre el centro. Y lo descargas. Eh, acá te dice, ¿ves? Y sigue el siguiente enlace y listo Lo vas a poder descargar por si me preguntan Cherando, ¿cómo hago para jugar la prueba pública? Bueno, ahí lo tenés En el... En el ¿Cómo es que se dice? En el Wargaming Game Center Vas a poder eh, descargártelo automáticamente No sé cuánto pesa La verdad no tengo ni idea y no quiero mentirles Así que bueno amigos, básicamente para que tengan una pequeña idea de lo que se va a venir eh, Con respecto al pase de batalla me gustaría saber que, cómo lo ven ustedes, si les parece un choreo, si les parece que está bien, si les parece que está mal. Si les parece una gran oportunidad, si, les, si pasa totalmente inadvertido para ustedes, le da lo mismo. Yo lo que no tengo muy muy en claro aún por lo menos son el tipo de premios. Sé que te van a dar cosas tipo mejoradas como esta, me dijo Mikeas por lo menos, que él estuvo viendo. Elite eh, Progression, te dan bonos también. Final Rewards... Eh, los estilos del 277 Y el estilo... Ah, acá están los comandantes únicos Este se parece al duende Al duende gaming eh, Bueno, acá tenés el estilo Que te que te dan... Fluffy Fluffy eh, Con el tambor ahí Con el tanque Un tanque de gasoil De nafta, no sé Y a ver el de Super Conqueror Mira, está lindo este ¿eh? Está muy, muy lindo uh, Lástima que no se esmeraron mucho, ¿no? La telita esta que lleva arriba Como que es muy Muy Minecraft, me parece muy cuadrada Se le ven los pliegues como medio pedorretes O oh, tal vez debe ser mi calidad gráfica, a ver, no sé Tal vez tengo todo al mínimo, ojo, puede ser, puede ser eso mm, ¿Será? No sé Vamos a poner todo ahí al máximo. Eso que Shows... bla bla bla bla bla, vegetation, no sé qué, water quality, tí, a ver. ve bien y el, era mi computadora la pedorrada. Mmm... Más o no, menos. Mau menos. Bueno amigos, a ver, no está feo, igual, está buenísimo. O sea, me, me parece re lindo. No digo que sea feo para nada, solamente hice ese comentario de la red. Pero bueno amigos, eh, esto ha sido todo por hoy. Agradezco que estén ahí del otro lado. Y bueno, espero que les haya servido. Como les decía recién, déjenme en los comentarios qué les parece el tema este del pase de batalla. Eh, es algo más, una herramienta más que nos da Wargaming para ir, porque a ver, lo vas a, lo vas a conseguir el tema es que no se sabe cuánto costará no, hay, acá por lo menos aún, a ver, todavía está todo en prueba, digamos, ¿no? pero si está en el common test, no creo que tarde mucho en estar ya en el cliente del juego pero bueno, ya te digo, no, no sé cómo, cómo se va a eh, obtener, digamos, si, cu cuánto costará o se podrá comprar solamente por oro, o no sé, eso es lo que aún no estoy del todo convencido, ¿no? Pero como les decía, chicos, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes del pase de batalla. Si les gusta, si no les gusta, si les parece una, una cosa fea, si les parece algo que está bueno. Si yo tengo que dar mi opinión, a ver, mmm, me gustaría saber primero antes que nada cuánto costará, de qué forma podemos comprarlo. Eh, y en base a eso hay que decidir, porque yo pienso que todas las oportunidades que te da Wargaming están buenísimas en tanto y en cuanto no se pasen con el precio. O sea, como siempre lo digo, si me das, como pasó en el Black Market, por ejemplo, si me das un Tier 3 que es de colección, buenísimo. Ahora, si me lo pones a 10 millones, yo, en lo personal, Nando Capo no te lo va a comprar. Pero si ese, ese tanque exclusivo, re lindo, de Tier 3, eh, me lo pones por... Yo qué sé... 4 millones? 5 millones? Y bueno, tal vez puede que lo piense. Lo mismo tiene que ver con esto. ¿Está buenísimo? Sí. Parece que vamos a poder tener recompensas. Nos van a dar oro, nos van a dar bonos, estilos, eh, tripulantes. Buenísimo, bárbaro. Ahora, la cuestión es la otra. ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo se va a conseguir? Eso es eh, la clave para mí hoy en día para tener una opinión así más concreta, podríamos decirlo. Pero bueno amigos, los quiero mucho Muchísimas gracias, dejen su like No les cuesta nada y a mí me ayudan un montonazo Los quiero mucho, mañana sábado Seguramente Voy a estar, eh, fíjense en las redes sociales Más que nada en Face o en el servidor de Discord eh, O tal vez Haga una historia acá en, en YouTube Y así informaré Si vamos a estar haciendo Lo que va a ser un directo Con la cuenta Sheriff o no No lo sé todavía lo tendré que meditar esta noche con la almohada Bueno amigos, muchas gracias Nos vemos en la próxima Y adiós Chau chau